Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy continuaremos con esta siguiente parte de tablas para datos no agrupados, ahora concentrándonos en las medidas de dispersión. Analizaremos lo que tiene que ver con la desviación media, estándar, coeficiente de varianza, todo esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces, así que no siendo más, Comencemos. Antes de comenzar, no olviden que vamos al computador para continuar nuestro ejercicio partiendo de nuestra tabla que ya hemos analizado anteriormente. Tenemos algo diferente, vamos a agregar estos términos que dice acá x y menos e med, que significa la media. Acá tenemos x menos med al cuadrado. Y aquí tenemos la frecuencia subí que multiplica al x y menos la media al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Queremos trabajar con la media. No olviden que la media ya la hemos calculado y eso lo hicimos en el video anterior. Si no entienden el cálculo de la media, pueden parar el video y ver primeramente el video anterior para que no se pierdan a la hora de estos nuevos cálculos. Así que, teniendo eso en cuenta... Ahora sí, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a calcular lo que tiene que ver con desviación media, varianza, desviación estándar y por último, coeficiente de varianza. No olviden que estamos trabajando para datos no agrupados. Pero entonces vamos primeramente definiendo qué es cada cosa. Comencemos entonces con la desviación media. Vamos a llamar la desviación media, la vamos a llamar de Comencemos entonces con la desviación media. La desviación media la vamos a llamar dm o desviación media y a qué es igual esto, va a ser igual a una sumatoria de un f sub i por el valor absoluto del xi menos la media, valor absoluto, sobre el n. No olviden que el n es la sumatoria de toda la frecuencia total que ya le hemos hallado, o la cantidad de datos, en este caso serían 50. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular la varianza. Cuando hablemos de varianza, hablamos de un S cuadrado, o también lo podemos ver a veces como sigma cuadrado. ¿Y que es igual esta varianza? Es igual a la sumatoria del FI, que multiplica al XI menos la media al cuadrado, todo esto sobre n. Y de esta manera tendríamos ya nuestra varianza. Ahora, ¿qué sería la desviación estándar? Vemos que es una s. O sea que en realidad la desviación estándar sería s es igual a la raíz de s cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si calculamos primeramente la varianza, ya podríamos determinar la desviación estándar sacando su raíz. Y por último tenemos el coeficiente de varianza que es igual a la desviación estándar, que ya sabemos que es S, o sigma, sobre, en este caso, la media. Estas serían las fórmulas que tenemos que utilizar a la hora de desarrollar nuestras medidas de dispersión. Pues comencemos desarrollando cada uno de los valores de esta tabla. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos por el primer valor, que es y menos med Pero... De una vez vamos a ahorrarnos el paso y vamos a llamarle a esto, valor absoluto, para que nos quede una vez valor positivo. Es indiferente si se le eleva al cuadrado en las demás fórmulas que tenemos acá, pero de una vez lo vamos a dejar positivo. Entonces, valor absoluto, vamos a decir que es apps, de la marca de clase, que es el xy, menos la media. ¿Y quién es la media? El valor que está acá. Pero, muy importante, como este valor no va a cambiar porque todos los valores de la marca de clase se deben restar con la media, debemos fijar este valor para que no cambie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí, antes de la letra le vamos a poner un símbolo, que es el símbolo de pesos. Y eso lo hacemos también después de la variable. Entonces nos quedaría signo pesos, R, símbolo pesos, y cerramos nuestra fórmula. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que el valor de la media se mantenga y lo que va a cambiar va a ser cada una de las marcas de clase vamos a verlo y verás tenemos lo siguiente tenemos acá 348 y vamos a arrastrar para que las fórmulas se apliquen en todo ahora, miren que siempre nos está dando positivo ya aquí ya lo tenemos en valor absoluto y verifiquemos qué pasa acá, miren que estamos restando el valor de la marca de clase menos su media, miren que la media no cambia es la misma lo mismo acá, la media es la misma Solamente se está restando la marca de clase menos la media. Y ya tendríamos esta partecita. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a calcular, como estamos calculando la desviación media, vamos a multiplicar esto por el FI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al valor que acabamos de hallar, lo vamos a multiplicar, vamos a decir por... Y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el F sub i. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las casillas. ¿qué quiere decir? Vamos a multiplicar el FI por el XI. Y vamos a efectuar esta operación hasta abajo. Pues vamos a verificando, miren, que se estén multiplicando ambos valores. Acá estamos multiplicando este por este, que es la diferencia que teníamos, pero ya no olviden que está en valor absoluto. ¿Por qué estamos aplicando esto? No olviden que la fórmula dice el FI que multiplica... El valor absoluto de x y menos la media. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Solamente nos falta sumar. Entonces vamos a sumar esto. Entonces vamos a seleccionar todas estas casillitas. Nos vamos a, a inicio y vamos a buscar la, lo que dice autosuma. ¿Para que se sumen todas estas variables? Entonces tenemos acá autosuma. Y aquí ya hemos obtenido el valor de nuestro interés, que sería este. Ponemos acá un colorcito. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya hemos hallado esta sumatoria. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Ya tenemos toda la partecita de arriba, que es el fi por el xi menos la media. Entonces vamos a llamar lo que acabamos de hallar, que fue la sumatoria, y lo vamos a dividir, en este caso, por n. ¿Y quién es n? No olviden que es la frecuencia total, en este caso sería sobre 50. Y aquí ya tendríamos nuestra desviación media. Quiere decir que nuestra desviación media es de 198,24. Vamos a ponerle acá entonces, colorcito, más así, como un amarillito, para que tengamos en cuenta que ya aquí hemos encontrado nuestro valor de desviación media. Ahora, vamos a calcular la varianza. Viemos la fórmula de varianza. Dice que es el por la sumatoria, pero de esta diferencia al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que la parte de acá, ya lo tenemos. Solamente nos faltaría multiplicarlo al cuadrado. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Una sería elevarlo al cuadrado o multiplicarlo por el mismo. Al multiplicar por el mismo, pues quiere decir que lo estamos elevando al cuadrado. O acá sea, ya tendríamos nuestro valor. Y esto lo vamos a hacer también para todos los que están hasta abajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Estamos suma, multiplicando esto dos veces. Y aquí ya tendríamos el x y menos la media elevado al cuadrado. ¿Qué nos está haciendo falta? Solamente nos falta multiplicar por su frecuencia individual. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Vamos a llamar la frecuencia. Y lo vamos a multiplicar por esto que acabamos de hallar, que fue el x y menos la media al cuadrado. Multiplicamos. Y ya aquí tenemos este valor. ¿Qué nos falta? Arrastramos para que aplique para todo esto. Y ya por último, ¿qué nos faltaría? Hacemos lo mismo. hacemos Seleccionamos todos los términos. Y decimos autosuma. Para que se sume. Ya aquí hemos hallado nuestra partecita de aquí arriba. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta solamente dividir por el n. Para tener nuestra... En este caso, nuestra varianza. Estamos calculando la varianza Entonces va a ser igual a todo esto dividido nuestro n. Ya sabemos que el n es 50. Y aquí ya tendríamos nuestra varianza. Este sería el valor que obtenemos de varianza. Ahora, ¿qué sería la desviación estándar? Pues ya sabemos que la fórmula sería este valor sacándole la raíz cuadrada. Entonces... Vamos seleccionando de una vez que esta es nuestra respuesta y vamos a calcular nuestra desviación estándar. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser la raíz de esto que acabamos de encontrar, que es nuestra variante. Va a ser raíz de este valor. Cerramos paréntesis. Y aquí tenemos un valor 251,78. Este es nuestro S o desviación estándar. Ya hemos encontrado desviación media, varianza y desviación estándar. Solamente nos falta un solo término, que es coeficiente de varianza. ¿Cómo lo hallamos? Pues ya hemos determinado todos estos valores, Pongámoslo acá. Colocamos un poquito las cifras para que nos quede más pequeño, dejémoslo con tres cifras. Y ahora vamos a calcular nuestra, nuestro coeficiente de varianza, que va a ser igual. A la desviación estándar, que ya la tenemos, que es este valor, sobre la media. Entonces va a ser el valor que tenemos aquí arriba. De esta manera hemos encontrado nuestro coeficiente de varianza. Quiere decir que equivale a 0,38. Este sería nuestro coeficiente de varianza. que hemos encontrado? La desviación media. Hemos encontrado la varianza. La desviación estándar. Y por último, hemos encontrado el coeficiente de varias. Muy importante, genios. Tengan en cuenta, antes de desarrollar todos estos cálculos, tener en cuenta todas estas formulitas a la hora de empezar a desarrollar. No olviden que no solamente lo pueden hacer en Excel. Esto lo pueden hacer tranquilamente en una hoja de cálculo. Eso sí, verificando muy bien los cálculos a la hora de desarrollarlos con la calculadora. Muy bien, genios. Con esto daríamos por concluido esta primera parte de todo lo que tenía que ver con datos no agrupados. Luego vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con tablas de frecuencia para datos agrupados. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver un poco en estas semanas algunos datos interesantes. Vamos a volver a tomar esa parte de datos interesantes de grandes científicos. Así que no se lo pierdan en estas semanas que ya estamos cerrando este año